Bueno, pues, eh, buenas, buenos días a todos. Es un placer para mí eh, presentar al profesor Fernando Beste. Fernando es profesor, bueno, como podéis ver en su currículum y en su página web, es profesor de operaciones. bueno, porque en Estados Unidos se llama profesor, y es catedrático, en la Escuela de Negocios Fuqua en la Universidad de Duke, en Carolina del Norte. Trabaja en el área de... Operation Management, que ellos, bueno, la traducción que ellos traducen como operaciones. Entonces, Fernando nos ha visitado ya varias veces, es decir, es ya un asilo de la UMH, uh -huh. yo creo que desde 2004-2005 o sí. coincidimos, uh -huh. empezamos a colaborar. Él colabora en el programa de doctorado de CIDE, colabora también con nosotros en los proyectos de investigación, en los cuatro últimos proyectos que creo que hemos pedido. El actual, está colaborando también con nosotros, hemos publicado ya algún artículo conjunto, él tiene muy buenas publicaciones en revistas pues bastante punteras como son Operation Research, eh, Management Science, Manufacturing Service, Operation Management y de las cuales también es editor asociado de estas tres revistas. Entonces, bueno, hoy nos va a contar, pues, un, va a contar un método dinámico de agrupamiento de la oferta que de, de la oferta de surtido que un retailer o un minorista puede hacer o hace a sus clientes en base o teniendo en cuenta cierta información que dispone sobre ellos. Y bueno, pues es un placer. Bueno, gracias. Eh, bueno, buenos días para todos. Eh, bueno, entonces les cuento este trabajo eh, que es en conjunto con un alumno de doctorado que se está recibiendo este año, Sachat Modaresi y eh, con Denis Saure, que es un profesor de la Universidad de Chile. Entonces, este trabajo es un trabajo eh, en el área más de como Data Analytics y Big Data. ¿no? El, la idea de usar datos y a ver qué, qué es lo que uno puede hacer con los datos que consigue a través de compras online. Eh, entonces, antes, antes de, de empezar y contarles un poco el problema que resolvemos y cómo lo resolvemos, eh, este gráfico que está acá muestra el crecimiento de las ventas online esperado a través del tiempo. ¿no? En este momento, en el 2007, las ventas online son de aproximadamente más de 2 trillones de dólares. ¿Mm? Y eh, este es el porcentaje de las ventas que se hacen, eh, minoristas que se hacen a través de Internet, por Amazon, por cualquier eh, eh, tienda online. ¿no? El 10% de todas las ventas se, se eh, transcurren online. Pero lo más interesante es ver lo que se espera que este crecimiento sea mucho mayor en los próximos años. ¿no? En el año 2021 se espera que el, este número se doble, o sea, que, que, que haya 4 trillones de dólares en ventas eh, online. O sea que, que hay mucha, mucha gente, muchos consumidores compran productos en vez de, de ir a un local y comprarlo y verlo el producto, lo compran online. Y cuando uno compra online, eh, el, el vendedor del producto online, eh, cuando uno ingresa a la página online, queda, queda grabado los datos de uno en las cookies. ¿Mm? Y eso el, el vendedor lo puede agarrar y saber mucho sobre nosotros a través de las cookies. Entonces, eh, los vendedores que, que venden productos online juntan muchos datos, sobre todo nosotros que compramos usualmente ahí, y esos datos se pueden usar. Entonces, lo que, lo que hacemos en este trabajo es ver oportunidades para usar estos datos para eh, mejorar las ventas. En particular, lo que hacemos es lo que se llama personalization, que es personalizar eh, o recomendar eh, productos a gente que compra online. ¿Mm? Y los beneficios de hacer esto es que si a uno le personalizan lo que la oferta de productos online eh, hay una probabilidad más alta de que uno compre porque le van a mostrar algo que presuntamente uno tiene más interés en, en comprar ¿no? entonces ahora les, les voy a mostrar algunos ejemplos de empresas que hacen eso y después les cuento qué es lo que hacemos nosotros con, para, para, para eh, digamos, llegar a, estos, a esta, esta idea de personalización antes de mostrarle algunos ejemplos que son Digamos que están surgiendo, les quería mostrar eh, mi página de, de Amazon. Bueno, yo compro, nosotros compramos mucho por Amazon, ¿no? mi, yo y mi familia. Entonces, si uno. esta es mi página, ¿no? ven que acá dice mm, mi nombre. Y si uno va para abajo. Bueno, tal vez lo habrán visto ustedes también. Acá me, me da sugerencias para mí. ¿no? Y estas sugerencias no son aleatorias, ¿Por qué? porque a mis hijos les gusta leer esta, esta colección de libros. He, comp he comprado, los he buscado, me recomienda que lo compre. Mi hija me pidió que quería para Navidad un perro de juguete, entonces me, me, me da sugerencias de acuerdo a lo que yo busco, ni siquiera he comprado nada, simplemente busqué para mostrarle qué es lo que quería y ya me empieza a sugerir o películas relacionadas con... que son parecidas a otras películas que yo he buscado por internet. O sea que cada vez que uno busca algo, lo captura, el sitio de internet, y captura muchos datos sobre nosotros. No solo captura qué es lo que buscamos, sino captura quiénes somos, qué tarjeta de crédito usamos, dónde vivimos, puede ser que capture la edad, eh, muchas cosas ¿no? y a través de eso pueden recomendarnos productos entonces los beneficios de, de esto de, de, de personalizar la página de ventas es que si a mí me muestran productos que me, me gustan hay más probabilidades de que los compre ¿no? esa es la idea bueno, pero digamos, esto, esto se, se usa cada vez más esta idea de personalizar entonces Amazon es un ejemplo bien, bien clásico la personalización que hace Amazon no siempre es muy buena, porque a veces eh, de repente yo busco un libro como, como ese de colección de Eric Wimpy Kid y me, me puede eh, sugerir que compre un libro de la colección que salió anteriormente. Lo cual no, es, no tiene mucho sentido porque este, es el, este que está acá mostrado es el último de la serie, que salió ahora hace unas semanas. Pero me pueden mostrar uno o suelen mostrar libros más antiguos, que supuestamente uno ya los debe haber comprado si compró la serie. O sea, no siempre las recomendaciones son buenas, pero intentan utilizar los datos para hacer recomendaciones. Otros ejemplos de empresas que hacen esto eh, estas son empresas más, más particulares que venden, o sea, Amazon vende de todo vende ropas, libros, películas eh, vende, ahora vende cualquier cosa ¿no? eh, muebles, lo que fuera pero hay, hay compañías que son especializadas en ciertos tipos de, de productos esta compañía Stitch Fix es una compañía que vende ropa para mujeres online, entonces lo que hacen es eh, usa, o sea, van utilizando Van vendiendo eh, productos y a medida que una persona, un cliente va comprando productos, la compañía usa los datos para interpretar el gusto de colores, de diseño, etc. Y entonces usan todos estos datos con sistemas matemáticos para hacer recomendaciones de productos que pueden gustarle a esa persona. ¿No? Esta, esta compañía Stitch Fix está creciendo mucho y contrató, eh, hace un tiempo contrató al, al CIO, el, el gerente de informática de Netflix, que Netflix también hace mucho, muchas recomendaciones. ¿no? Eh, Trunk Club es parecido a Stitch Fix, pero es para ropa para hombre en general. Ahora están expandiendo para ropa para mujer. Eh, esto es Birchbox, es un vende productos de, de belleza, pero es lo mismo, ¿no? O sea, uno compra, ¿sí? Uno, uno compra y de repente sí, tiende a usar ciertas cremas o ciertas fragancias, o sea esos van usando, guardando los datos como para saber qué ofrecer en el futuro para, para eh, aumentar la probabilidad de venta. Eh, esta ropa sí vende ropa de, de niños y después se los voy a mostrar un poco más cómo funciona en detalle pero eso, todas, esta, todas estas compañías como Amazon lo que tratan de hacer es venden online intentan juntar datos de gente que compra o que busca productos online para personalizar y así tratar de aumentar las probabilidades de que un, de, de que un consumidor compre el producto además como, como dice acá está en la, en la literatura de marketing está demostrado que si eh, una página personaliza, nos muestra cosas que nos gusta, eso incrementa la ¿perdón? fidelidad, fidelidad. ¿Sí? o uno le gusta entonces sigue comprando más y más en ese, en ese sitio bueno, entonces ¿qué, ¿qué es lo que hacemos? la idea acá es uno, uno junta datos online entonces hay que hacer dos cosas con esos datos, hay que estimar las preferencias del consumidor, y después hay que optimizar. Productos hay un montón, libros, juguetes, productos de belleza, ropa, hay cualquier cantidad. Por eso está el surtido. Los surtidos son enormes. Pero en la página que uno ve, solo entran algunos productos. Entonces hay que optimizar. Entonces, este problema que, que tratamos nosotros tiene dos etapas, dos eh, objetivos estimar las preferencias del consumidor y optimizar. ¿Optimizar qué quiere decir? decidir de todo el surtido gigante que uno tiene cuáles son los productos que le voy a mostrar mi idea es tratar de elegir una cantidad de productos o digamos, dentro de las, de las restricciones que tengo en la pantalla que aparece online elegir los productos que yo creo que tienen más posibilidades de que el consumidor compra entonces tenemos estimación y optimización. Ahora, el tema de estimar es complicado. ¿Por qué? Porque la idea de personalizar es cada uno de nosotros somos consumidores distintos, con distintos gustos. Y vamos a comprar online de vez en cuando, una vez por semana, una vez por mes. Ellos juntan, capturan los datos pero los datos que juntan para cada uno de nosotros individualmente no son suficientes como para estadísticamente conocernos de manera perfecta a todos nosotros. Son, o sea, es big data en general, con, juntan muchísimos datos, pero de cada uno de nosotros es small data, porque compramos, yo qué sé, cuatro o cinco veces o diez veces al año o treinta, lo sumo, pero no es estadísticamente suficiente como para eh, estimar las preferencias con una, una certitud eh, suficiente. Entonces, el problema es, es ese. Hay muchos datos, pero hay un rango muy grande de preferencias de los consumidores. ¿Mm? Y cada eh, consumidor tiene gustos distintos. Entonces, lo que hacemos, eh, digamos, la innovación de este trabajo nuestro, está en estimar y optimizar, pero... Al, al estimar, lo que intentamos hacer es estimar la preferencia de los consumidores por productos y también estimar similitudes entre distintos consumidores. ¿Mm? O sea, todos tenemos distintas preferencias sobre productos, pero tiende a pasar que tal vez gente que tiene la misma edad o, o que tiene eh, eh, eh, características demográficas parecidas de nivel cultural o, o que vive en ciertos lugares o en ciertos barrios, o que usan ciertas tarjetas de créditos eh, que son parecidos puede ser que tengan gustos similares ¿no? todos somos obviamente distintos pero tengamos gustos similares en cuanto a la ropa que usamos o a los libros que leemos o a la música que escuchamos entonces la idea de esto es estimar las preferencias pero para hacer la estimación más precisa también estimamos la similitud entre consumidores distintos entonces si yo puedo eh, predecir que dos consumidores tienen gustos parecidos no van a ser iguales, pero parecidos entonces cada vez que compra uno yo junto datos para, para los dos entonces en vez de juntar solamente 30 de, un, de venta de una persona tengo 30 y 30 o sea, tengo muchos más datos que, puede, que me ayudan a estimar con mucho más certeza las preferencias de este grupo de consumidores, entonces lo que hacemos es definir esta idea de segmentos o segmentar eh, o, o clustering, que es segmentar el grupo de consumidores, entre grupos de consumidores que tengan gustos parecidos por productos. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces, el, lo, el objetivo del proyecto es estimar y optimizar. ¿Sí? Y para eso, lo que hacemos es explotar la idea del de agregado de consumidores que son parecidos. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos es proponer un, un algoritmo que se llama Dynamic Clustering, o sea que vamos agrupando en forma dinámica. Y el objetivo es, a medida que la gente va comprando, tratar de ir viendo en base a lo que compraron, si son no solo estimar las preferencias de, de este consumidor, sino que también estimar si son parecidos a otros consumidores que han comprado. Y en la parte de optimización es determinar cuáles productos mostrar en la pantalla entonces esos son los objetivos eh, les cuento un poco el modelo en el paper tenemos el modelo tenemos unos resultados teóricos que se los voy a contar un poco rápido porque es más interesante después la aplicación del algoritmo y, y les cuento más detalle el algoritmo que, que es lo que utilizamos para determinar la optimización y la, la estimación entonces lo que tenemos es un, una firma que vende tiene, tenemos n productos cualquier, nos enfocamos ahora en un, en un eh, grupo particular de productos, puede ser libros o puede ser ropa no tenemos todos en general, sino nos tomamos una categoría de productos en particular tenemos n de esos productos y tenemos un, una temporada de venta con, por un tiempo y eh, tenemos una, una capacidad C limitada de lo que nos entra en la pantalla o sea, no podemos poner todos los productos en la pantalla mostramos algunos entonces este C es menor o igual que el surtido general no, no, no puedo mostrar todo los consumidores vienen divididos de acuerdo a su perfil y esto, digamos, el perfil de un consumidor depende de los datos que la firma consiga cuando, cuando nosotros vamos online ¿Mm? Eh, lo que les voy a mostrar es eh, después de, de desarrollar este algoritmo nosotros nos juntamos con una compañía en Chile a través de nuestro colega chileno que es eh, Falabella se llama, no sé si la conocen es como el corte inglés pero, pero en Chile y eh, ellos, Falabella, cada vez que uno va a comprar online un producto pueden capturar el género, del, si es hombre o mujer la edad del consumidor y el lugar de Chile donde compran entonces ellos usan estos datos como para tratar de conseguir conocer al consumidor pero hay compañías que capturan mucha más información sobre el consumidor entonces, en este caso en particular, esto es un ejemplo el, digamos, el perfil de los consumidores, sabemos el género, la edad y la locación pero como digo, hay, hay este, firmas que capturan muchísimas otros datos sobre las, este, sobre las personas, la tarjeta de crédito que, que usamos cualquier cantidad de, de información. Entonces, este, cada, cada consumidor está caracterizado por un vector de eh, características del, del perfil de esa persona. Tenemos una cantidad de, de perfiles distintos y cada vez que una persona va online, el, el, el vendedor puede enseguida saber quién es. O sea, si yo voy a cualquier... Este, cada vez que abro Amazon, Amazon sabe que yo soy yo el que abre Amazon. Como vieron recién, me dijo hello Fernando. ¿Sí? O sea, inmediatamente cap, abren mis cookies y bien, ven que soy yo. O sea, salvo que yo borre las cookies cada vez que entro, si borro las cookies, pongo clear cookies, no va a saber quién soy. Pero, pero digamos, si no lo hago, sabe inmediatamente quién soy el que estoy abriendo la, las pantallas. Eh, una cosa que uno, uno deduce además de, de todo lo que les voy a contar acá es que es que puede, puede hay que borrar cookies sí, hay que borrar cookies <risa> a estar más de incógnito porque si no, si no saben saben mucho sobre nosotros y a veces en este caso en realidad lo que lo que nosotros proponemos es algo bueno que es recomendaciones pero hay otros casos que se han demostrado por ejemplo hubo un grupo de investigadores que demostró que eh, ¿Conocen Expedia? Es como, es como para comprar eh, como Trivago, para comprar eh, hoteles, ¿no? Reserva, reserva de hoteles. Si no solo eso, sino que se ha demostrado que consumidores de eh, gente que entra al sitio de Expedia usando una Mac tiende a gastar más para, por habitaciones que la gente que usa Windows. Entonces, cuando una, uno va al sitio de Expedia, si está usando una Mac, le van a mostrar habitaciones que son más caras que si uno entra con Windows. Los Windows somos los pobres. Los Windows somos los pobres, como yo también. <risa> somos los pobres. <risa> Así que, digamos, conocen, conocen demasiado sobre nosotros. ¿no? Eh, bueno, entonces... ¿cuál? Eh, voy a ir un poquito rápido acá para no, no aburrirlos. En definitiva, tenemos distintos precios de los productos. Y esto es una variable aleatoria que denota la probabilidad de que un consumidor compre un producto cero si no lo compra, uno si lo va a comprar esto es lo que queremos estimar cuando un consumidor va y le mostramos una cantidad de productos los va a comprar o no, no sabemos esto es lo que queremos estimar entonces estas son variables aleatorias y eh, en el paper trabajamos con dos tipos de variables aleatorias en el caso que les voy a mostrar acá asumimos que son Bernoulli que quiere decir que con una cierta probabilidad no lo compra el producto y con, cierta, con uno menos esa probabilidad sí lo compra Bernou la, esta, esta, esta eh, suposición de Bernoulli es un poco restrictiva ¿por qué? porque la distribución Bernoulli asume que las compras son independientes ¿sí? o sea, si yo muestro cinco productos Bernoulli quiere decir que compro la posibilidad de que compre un producto es independiente de que compre cualquier otro. La realidad es que si a mí me muestran cinco libros, voy a elegir uno de los cinco. No voy a, es improbable que compre tres al mismo tiempo. Entonces, nosotros usamos dos, dos tipos de distribuciones. Una que es Bernoulli, que... Tiene ciertos beneficios porque es más fácil de manipular matemáticamente. Y otra que se llama, pero no, no, la, no la voy a mostrar acá en este trabajo, que se llama MNL, Multinomial Logic, Que lo que hace es decir, bueno, si yo tengo cinco productos, voy a, le asigno una utilidad a cada producto y voy a comprar solamente el producto uno solo, que es el que me dé mayor utilidad. O puede no comprar ninguno. Pero bueno, no importa, eso es... Eh, acá les, en esta presentación solamente les muestro al Bernoulli entonces ¿cuál es el objetivo del, de la firma? el objetivo es maximizar las ventas yo quiero estimar y optimizar lo que voy a mostrar en la pantalla para maximizar la, las ventas, este, este es mi objetivo entonces les muestro este, este ejemplo de Ropasi que es interesante para que vean cómo funciona esta idea de la, la, la capacidad C que tengo ¿no? de display este, este Ropasi no funciona online, sino que funciona por texto. Es una, es una compañía que vende ropa para niños a través de mensajes de texto. Entonces, acá les muestro un ejemplo. Acá uno se conecta con Ropasi, les manda un texto a Ropasi y un vendedor de Ropasi dice su nombre y entonces pregunta quién es usted y qué, qué, qué necesita. Entonces acá el consumidor dice, bueno, mi nombre es Allison y estoy comprando ropa para mi hija de dos años, entonces la, la consumidora le dice, me puedes mostrar algo, no sé, chic, no sé, algo de moda, yo qué sé, lo que fuera, algo lindo para mi hija, y entonces la vendedora le dice, sí, acá, mira, te muestro estos productos, entonces acá no pueden mostrar, deben tener, yo qué sé, cientos y cientos de productos, pero muestran algunos y, y la selección de estos productos idealmente está basado en datos juntados sobre qué tipo de productos o diseños le pueden gustar a, a, a este cliente en particular o a este perfil de cliente, o sea conocer a cada cliente es imposible pero bueno uno puede saber que esta señora que compra para su hija vive en una cierta ciudad que tiene eh, un cierto nivel de ingresos, conocer algunos datos con lo cual puede ajustar de, de, de cierta forma qué productos mostrarle eh, y entonces, bueno, después este, la señora acá, la clienta, en este caso, dice me, me gusta el vestido y el cardigan y voy a comprar esos. Pero sí. si ahí, si el cliente ya es un cliente conocido, el cliente no que pueda saber ya lo que quiere, pero si es un cliente nuevo, para comunicarse ahí le hacen antes un texto o algo así, ¿no? En el, sí. Por ejemplo, en, en ciertos casos, sí, Stitch Fix, hacen algún, Stitch Fix, que es la compañía esa de ropa femenina, sí. antes de, de vender... O sea, en este caso lo que pueden hacer es simplemente decir, bueno, usted es una usted es una persona que tiene 30 años, que vive en la ciudad de Nueva York, en Eso tal, en tal. No, no, no, porque el IP address de una computadora te dice inmediatamente dónde estás. O sea, cuando uno se conecta ya saben dónde estoy. El número. Y puede ser que sí, puede ser que no. O sea, ustedes vieron que cuando yo, cuando yo puse cuando yo puse Amazon recién, me puso una bandera de España, me puso, usted está en España, quiere que entre a Amazon, después, porque sabe inmediatamente dónde estoy. ¿no? Eh, entonces... Si, si tienen datos históricos, sí, pueden usarlos esos. Pero si no, lo que van a hacer es compararme con otro consumidor que sí conozcan, que, que viva en la misma ciudad que yo, que tenga las mismas características que yo, y, y, y um, apuntar a que seamos similares. Claro, ¿Mm? pero ahí lo coge, me refiero, porque lo cogen por el número de teléfono de la mujer que les está pidiendo, ¿no? Porque me refiero a que si Claro. Sí, en ese caso sí. Pero, por ejemplo, el caso de Stitch Fix, sí... Eh, va más allá de eso y pide, eh, le pide al cliente que le cuente qué ropa tiene en el ropero. Entonces trata de elegirle productos, no solo que estén eh, que gente de su misma edad y su misma profesión, y su misma eh, profesión, por ejemplo, también es algo que, que juntan muchos este, eh, consumidores. Sí. No, por eso incluso ahora hacen promociones en las que te hacen sorteos que te pagan a cambio de darte darle tú un listado completo de un montón de información sobre tu persona, Sí. es decir, tú entras aquí a lo mejor por primera vez y luego sí. te mandan, si usted firma esto, entre un sorteo de mil dólares, sí. lo rellenas y bueno, ya entonces ya, Sí. pero el rutino lo está haciendo ahora, yo me estoy negando, pero... Sí, sí, en algún momento nos van a conocer, sí. como sea, Sí, cada vez hay más información. Bueno, de una forma... Juntan datos nuestros, pero, pero lo que hacen, o sea, y la idea de nuestro paper, nuestro trabajo, es no solo utilizar datos que uno conoce de una persona, sino tratar de encontrar similitudes entre este cliente y otro. Y si estos dos clientes son parecidos en la historia de compras, vamos a suponer que los dos han comprado productos parecidos en el pasado, y viven en el mismo lugar, tienen la misma edad, tienen cal, cual, características demográficas parecidas. Y a esta persona le acabo de vender un libro... Un título que le gustó. Bueno, se lo voy a recomendar a este también. Porque, yo qué sé, le puedo recomendar cualquier cosa, pero si a este le gustó y son parecidos, se lo voy a recomendar a este otro también. Entonces nuestro objetivo es no solo estimar las preferencias, sino estimar similitudes entre consumidores. Bueno, entonces acá les cuento un poco de qué es, cómo es lo que hacemos y, y, y eh, en cuanto a estimación y optimización. ¿Cuáles son.? las barreras, que, lo que tenemos que, que resolver entonces en cuanto a estimación nosotros necesitamos de cada consumidor esto, esto este, denota distintos consumidores con distintas características o sea esto puede ser un hombre que tiene una cierta edad y que vive en un cierto barrio, en una cierta ciudad este es otro, son distintos consumidores ¿no? lo que quiero es a cada uno de ellos estimarles cuánto le gustan los distintos productos la probabilidad de que compre una cosa o la otra o la otra cuál es la preferencia de los consumidores o sea, por un lado quiero estimar las preferencias el gusto de compra de un consumidor de un grupo de consumidores acá con el perfil por otro lado quiero estimar similitud puede ser que este perfil de consumidor sea parecido en sus gustos a este perfil entonces acá tengo como una función de perfiles a segmentos la idea es segmentar a los consumidores, y entonces si yo puedo demostrar, comprobar, que el perfil 1, el perfil 2 y el perfil 4 son similares en cuanto a sus gustos, entonces hago como un mapping, una función de estos tres a el segmento número 1. ¿Y por qué me ayuda eso? Porque cada vez que compra cualquiera de estos, junto más datos para usarlo en mi estadística de estimar las preferencias entonces puedo estimar mucho más rápido si agrupo distintas clases de consumidores de acuerdo a su similitud entonces lo que, me, lo que requiero lo que hacemos es necesitamos estimar las preferencias y las similitudes y eso es lo que les voy a mostrar en un momento cómo, cómo lo hacemos la optimización Tampoco es demasiado sencilla. Entonces les cuento un poco cuál es el problema de la optimización y la forma en que lo resolvemos es usar, eh, tal vez conozcan lo que se llama el eh, multi-arm bandit eh, problem. ¿Mm? Entonces, uno, ¿cuál es el problema de la optimización? El problema es el siguiente. Supónganse que yo tengo cuento con 100 productos. Esto es mi, mi surtido total, 100 productos. Pero en la pantalla, cada vez que le muestro eh, algunos productos a alguien, solo puedo mostrar 5. Entonces yo le muestro 5, viene un consumidor con un cierto perfil. Le muestro 5, eh, compra un producto. Viene otro consumidor de ese mismo perfil. Le muestro los mismos 5, no compra nada. Después viene otro consumidor de ese mismo perfil. Le muestro los mismos 5, compra tal vez el mismo producto que el primero. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Bueno, estoy conociendo mucho de este tipo de perfil de consumidores, pero solamente de estos cinco productos, porque nunca les he mostrado los otros 95. Entonces, lo que yo tengo que hacer es balancear lo que se llama el explorar y explotar. Exploration versus exploitation) Y de esto se trata el multi bandit ¿Sí? Si yo siempre muestro los mismos productos a los mismos consumidores, voy a conocer mucho sobre esos, pero no voy a conocer nada sobre los otros productos que no estoy mostrando. Entonces lo que tengo que hacer es balancear. Mostrar algunos productos que yo tengo en cierta idea que pueden gustar al consumidor, pero también explorar un poco. Y eso lo hace Amazon, lo hacen ciertas compañías. De repente muestran productos que no tienen nada que ver. Simplemente para, para explorar a ver si, si nos gusta. Si nunca se explora, o sea, tal vez explorando descubro que a este grupo de consumidores les encanta un producto. Si nunca lo muestro... No lo voy a conocer. Entonces, ¿cuál es el problema de, de esta disyuntiva, de este balance? Idealmente voy a explotar, pero si no conozco las preferencias me puedo estar perdiendo de explorar. Entonces tengo que explorar y explotar un poco. A ver, algún consumidor exploto, a algunos exploro. Voy balanceando. Entonces este es un problema bien conocido en, en ciencias de la computación y en todo lo que sea data mining, este, que se resuelve eh, con, con un tipo de solución que se llama el multi bandit ¿Mm? Bueno eh, todos los problemas que están relacionados con optimización usando las técnicas de multi bandit eh, cambian el objetivo. ¿Mm? El objetivo que les había mostrado acá era oh, bueno, tengo que ir para atrás rápido era este, maximizar las ventas. ¿Sí? cuando uno resuelve un problema de multi on mandate cambia el objetivo y se expresa de esta manera se llama el regret ¿Sí? el regret eh, se define de la siguiente forma es, estas es, son eh, las ventas de, del, de la firma y esto que está acá eh, es lo siguiente supongamos que el, el vendedor conociera perfectamente las preferencias de todos nosotros si conoce las preferencias de todos nosotros eh, conoce una distribución ¿no? Siempre, nunca va a saber exacta porque ni, no, ni nosotros mismos sabemos nuestras preferencias pero conoce una distribución, una cierta probabilidad que tenemos nosotros de compra, si la conoce esa probabilidad puede optimizar en forma sencilla qué nos va a mostrar porque eh, es un problema de full information no es muy difícil entonces el regret se define como la diferencia entre un problema de full information donde no hay que estimar yo sé todo, simplemente elijo el surtido que es óptimo, menos el, la, el, el, las ventas reales del, el, del, de la firma que tiene que tomarse el trabajo de estimar. Esta diferencia. Entonces, maximizar las ventas es lo mismo que minimizar el regret. Entonces, el, el regret esto lo que mide es cuántas veces el, la firma porque está haciendo, explorando y explotando, ¿cuántas veces va a mostrar productos tratando de, de explorar, pero explora mal? Eso es lo que mide, de una forma, el regret. Sí, muchas veces va a explorar, voy a mostrar cinco productos, y la verdad que ninguno de los cinco le han gustado a ninguno de, de los consumidores de este perfil. Entonces, perdí ventas, porque estos cinco consumidores no van a volver, y, pero bueno, aprendí algo. Entonces, esto es lo que, lo que mide el regret. Bueno, a ver, voy a pasar estas un poco, esta es la parte teórica, pero la voy a pasar un poco más rápido, si les muestro. Eh, después si tengo tiempo vuelvo, vuelvo a eso. Entonces esto es lo que proponemos, este es el, el, el algoritmo que proponemos nosotros. ¿Cómo funciona? Cada, cada T es un consumidor que va a la página online a comprar un producto entonces llega el consumidor lo primero que hacemos es observar el perfil del consumidor el género, el lugar, la edad, lo que sea que tengamos entonces observamos eso lo segundo que hacemos es usar esta idea del multi arm bandit Usamos, lo, ¿qué quiere decir usar esto? ahora les voy a mostrar más específicamente lo que se usa es que optimizar esta, este balance entre explotar y, y, y explorar ¿Sí? uno puede eh, calcular unos índices para cada producto que me van a guiar en cuánto explotar y cuánto explorar. Y tal vez cuando muestro cinco productos, dos de ellos estoy explotando, quiere decir que yo conozco la probabilidad de que los compres y creo que son altas las probabilidades, pero también voy a mostrar tres en los cuales estoy explorando. Entonces este problema me ayuda a determinar cuántos productos explora, explotar y cuántos explorar. Entonces, el paso número 12, llegó el cliente, lo que hago es usar estas técnicas para determinar qué productos mostrarles. El paso número 13 es, el cliente está expuesto a todos estos productos y va a decidir algo. Puede decir no comprar nada, o puede decir comprar un producto, puede decir comprar dos, o lo que fuera. Y una vez que observo la decisión de este cliente, lo que hago es reestimar. Entonces, de acuerdo a lo que hizo este cliente, voy a estimar, reestimar las preferencias de este tipo de perfil. O sea, si yo le mostré cinco productos a este cliente y no le gustó ninguno, tengo más datos sobre este tipo de perfil. Sé que estos productos no, no le gustan. La probabilidad de que le gusten no es muy alta. Entonces voy a estimar, reestimar, o hacer un update de mi estimación de preferencias de este consumidor. Y también lo que voy a hacer es reestimar la similitud entre este consumidor y otros. Si yo muestro algo y no compra nada, y también tengo otro grupo de consumidores a los cuales estos productos también se los he mostrado y nunca los han comprado, digo, bueno, tal vez son parecidos. Entonces voy a estimar las dos cosas. Voy a estimar las preferencias y voy a estimar el, este, el mapping. El mapping es esta función que les había mostrado antes. Entonces, lo más complicado, digamos, matemáticamente, de este algoritmo, es este paso Cuatro. Cómo se hace esta estimación. Esta estimación conjunta entre preferencias y similitudes. ¿Mm? Y para eso usamos algo que se llama el Dirigent Process Mixture. ¿Mm? Entonces, acá lo que... Esto, este es un proceso de eh, estimación de forma... Eh, Bayesian, no sé, usando el, el teorema de Bayes, Yo tengo una estimación, veo una decisión y hago un update de, de los pronósticos. ¿Perdón? a priori eso exactamente, eso, exactamente eso. Entonces, lo que yo hago es, si las variables aleatorias son Bernoulli, esta es el, la... la eh, información a posteriori entonces el, el, la distribución a priori de esa es eh, beta ¿dónde lo tengo acá? acá, beta la distribución beta, es el conjugado a priori de una distribución que es Bernoulli ¿Mm? entonces, esto es estoy estimando la preferencia de un consumidor sobre un producto, esto es el vector de preferencias ¿Está bien? o sea que esto lo que está haciendo es decirme de alguna forma ¿Cuál es la probabilidad de que un consumidor de un cierto perfil compre cada uno de los productos? Al llegar un nuevo consumidor, voy a hacer un update de esto usando el hecho de que el Bernoulli y las betas son eh, distribuciones conjugadas. Estas dos cosas. Al mismo tiempo, lo que quiero hacer es hacer un update de el segmento a donde pertenece ese consumidor, el mapping. Entonces yo digo, bueno, antes pensaba que este consumidor pertenecía a un cierto segmento, que lo voy a llamar C sub Ahora, dado que observé la compra de este consumidor, puedo decir, bueno, antes pensaba que estaba en este segmento parecido a este grupo de gente, pero ahora que les he mostrado esto y no ha comprado nada, me parece que se parecen más a este tipo de consumidores. Entonces voy a hacer un update de el cluster ¿m? del segmento ahora, el segmento viene dado por, eh, digamos, la probabilidad de que un consumidor o que un perfil esté en un cierto segmento viene dado por una función de probabilidad discreta, quiere decir, con probabilidad q1 este perfil está en el segmento 1 con probabilidad q2 está en el segmento 2 con probabilidad qk está en el segmento k ¿Sí? estas son las probabilidades de que este perfil pertenezca a cada uno de los segmentos entonces lo que hago, la, una función discreta de probabilidad ¿qué quiere decir discreta? quiere decir que cada uno de estos números están entre 0 y 1 y suman 1 simplemente eso, esa es una distribución discreta el conjugado, eh, el, el prior ¿no? de una función discreta es una función Dirichlet es una distribución Dirichlet entonces, hago lo mismo, hago un update de las dos cosas, de las ventas y del, del mapping, de perfiles a eh, segmentos. Entonces, esto es, lo que, esto es lo que hacemos. Cada vez que llega un consumidor, hacemos correr esto, esto que está acá. ¿Sí? Hacemos un update de las distribuciones. Esto es complicado de hacer, no lo podemos hacer en forma cerrada, entonces usamos... Eh, Acá está escrito, usamos un, una técnica de, de sampling que es el MCMC, un Markov chain. Perdón, ¿cómo? Eh, bueno, no importa. MCMC se llama. Eh, perdón. Es una es, es una técnica de lo que lo que hago es como no puedo hacerlo en forma cerrada. Simulo muchas replicaciones de esto. ¿Perdón? Algo así, muestra un, un, un sampling muy, muy largo y, y, y de ese sampling estimo este, el update que me sale de esta de este, que está acá, de, esto, de este proceso. Bueno, estas son algunas referencias sobre, sobre este trabajo que. Que, que es conocido. Esto se usa no se usa mucho en operaciones, pero sí se usa mucho en ciencias de la computación, porque ellos trabajan mucho con datos y utilizan mucho este Dirigit Process Mixture Models para eh, entender cómo utilizar los datos y cómo manipularlos y cómo hacer eh, operaciones con los datos. Esto que está acá, que les muestro acá, es lo que se llama un Dirigit Process Mixture finito, porque tengo un K que lo determinó finito nosotros lo que usamos es, en realidad es un infinite mixture dirigent model ¿sí? que lo que, se, lo que hace es dejar K que vaya infinito y lo que usamos es una, una extensión infinita de esto ¿por qué usamos una extensión infinita? porque si uno, uno usa una, una versión finita de este proceso tiene que saber de antemano cuántos segmentos va a haber tengo que saber K de antemano y yo cuando empiezo a hacer las ventas, no sé si va a haber un segmento, si toda la gente es parecida, o si va a haber dos segmentos, o si va a haber diez segmentos. Entonces, al, si uso un, un, una versión finita, tengo que, dejar, tengo que seleccionar el K de anticipado. Si dejo... K ir a infinito, como dice acá entre paréntesis, esto permite que la cantidad de segmentos no tenga que ser predeterminado, que surja directamente de los datos. Los datos me digan cuántos segmentos hay. Puede ser que haya uno, puede ser que haya diez, depende a las preferencias y las similitudes de los consumidores. Entonces, ¿cómo, ¿cómo funciona este algoritmo? Llega el consumidor. Veo el perfil de consumidor. Por ejemplo, puede ser un hombre de 40 que viva en Durham entonces veo, no tengo 40, yo tengo más, pero esto es para inventar un poco este, entonces veo el perfil del consumidor eh, ¿a qué segmento pertenece? actualmente, con lo que estimé actualmente, ¿a qué segmento pertenece? Bueno, el segmento al que pertenece, este, esta idea de pertenecer a un segmento, en realidad, de la forma que yo lo venía contando, es una forma demasiado bonita que digo, bueno, un consumidor pertenece a un segmento, pero la realidad es que este proceso lo que tiene es una distribución de segmentos. Con probabilidad Q sub 1, pertenezco al segmento 2. Con la probabilidad Q sub L, pertenezco al segmento 1. Es, un, es, un, es una función probabilística de perfiles a segmentos con eh, una cierta probabilidad pertenezco al segmento 1 o sea, ¿qué es lo que quiere decir esto? que yo llego como consumidor dado mi historia de, de, de ventas, el, la firma dice bueno hay una 50% de probabilidades de que yo sea similar a este grupo que está acá. Y un 20% de probabilidades de que sea similar a este grupo que está acá. Y un 30% de probabilidad de que sea similar a este otro grupo que está acá. O sea, no puede determinar exactamente a quién soy similar, pero tiene una cierta estimación de a quién puedo ser parecido. Entonces, acá tengo todos los segmentos a los que puedo pertenecer y las probabilidades asociadas de que pertenezca a cada segmento. Entonces, ya, ya conozco algo sobre el consumidor. Esto es basado en la historia anterior. Ahora, lo que viene es elegir la, los productos que voy a mostrar. Y para eso usamos un multi-armed bandit problem. Lo que hace el, multi, este, el bandit policy, este bandit que les contaba antes, usamos nosotros uno en particular que se llama UCB1, es una técnica particular. Lo que hace es lo siguiente. Tengo los cuatro productos. A cada producto le adjudica un índice un índice entonces si me fijo en el segmento 1 cada uno de estos productos va a tener un índice si me fijo en el segmento 2 cada uno de estos productos va a tener otro índice distinto de acuerdo a qué segmento me fije entonces lo que hago es un weighted average un promedio pesado de estos índices pesados por estas probabilidades ¿Mm? entonces esto, hago un weighted average de esos índices de acuerdo a estas probabilidades con lo cual consigo finalmente una colección de índices para todos los productos y lo que digo ahora es bueno, mi pantalla tiene una capacidad de mostrar dos productos solamente no me entran más, en, un, en este ejemplo simplemente ¿no? vamos a suponer que solo puedo mostrar dos entonces eh, eh, elijo los, los dos productos que tienen índices pesados más altos estos índices me indican la probabilidad de compras y también tienen en cuenta el hecho de que, por ejemplo si un producto no lo he mostrado nunca el índice va a ser alto por más de que no conozca la probabilidad de ventas o sea que lo que va en el índice son dos, dos cuestiones va la probabilidad de, de ventas si ya lo he mostrado y cuántas veces lo mostré o sea, estos índices me empujan a que yo explore si un producto no lo mostré nunca va a tener un índice alto para, para empujarme a que lo muestre. Entonces, estos índices tienen en cuenta las dos cosas, la, la estimación y la cantidad de veces que lo exploré. Entonces, bueno, consigo los índices, los peso, y me da que estos dos tienen los índices más altos. Y otra vez, puede ser porque una combinación de estimación de ventas y de la cantidad de veces que los exploré. Entonces, ahí los muestro en la pantalla, en una maca acá de ejemplo, pero... Puede ser una Windows. Y, eh, sí, o sea, se los muestro. Y entonces ahora el consumidor toma una acción. En este caso compra un producto. Puede ser que no compre nada, puede ser que compre los dos. Compra esto. Una vez que veo lo que compró el consumidor, hago funcionar todo eso que les mostré antes, el Digital process measure model. ¿Mm? Restimo todo. O sea, vi que a este consumidor le mostré estas dos cosas y compró el pantalón. Entonces, ahora conozco algo más de este perfil. Compró este producto. Quiere decir que sé que la preferencia por este producto es alta, con lo cual voy a reestimar las preferencias de este consumidor voy a reestimar el mapping. Ahora digo, bueno, antes pensaba que este consumidor con 50% de chances era parecido a este grupo. Ahora que compró el pantalón, me parece que es solo 30% parecido a este. Me parece que es más parecido a esta otra gente que está acá, porque eligió este producto. Entonces, se reestima las preferencias y el mapping cada consumidor que viene hago este proceso de reestimación o sea que una de las cosas que eh, cuando, cuando mandamos este paper al, al journal of Management Science, lo primero que nos llegó en la primera eh, re revisión es que querían saber el tiempo de computación, porque si, si todo este proceso, que es algo complicado, si me demora cinco minutos en, en reestimar todo, no tiene utilidad práctica, porque cada consumidor que llega, tengo que reestimarlo, me lleva cinco minutos, pues, pero los consumidores llegan constantemente a la página online. Entonces lo que tuvimos que hacer, eh, el paper que, que está en mi página de internet, muestra cuántos, cuánto tiempo se demora en hacer esto y es, es algunos segundos que demora. De cualquier forma, por más de que sea unos segundos, es mucho tiempo. ¿Sí? Porque para que esto funcione en forma práctica tiene que ser mini, milisegundos. Tiene que ser muy rápida la estimación. Entonces lo que hacemos en el paper... Porque nos pidieron en la revisión que mostremos los tiempos de computación y los tiempos de computación nos dieron algunos, algunos yo qué sé, medio segundo o un segundo, que es mucho. Lo que tuvimos que hacer es demostrar formas de acelerarlo. Esto. Entonces, en el paper, acá no lo describo, pero también en el paper mostramos formas de acelerar este proceso. Bueno, entonces, cinco minutos me quedan. Les cuento, entonces, lo que hicimos también es eh, utilizar este algoritmo eh, en, en un, con datos reales, para ver qué, qué podemos conseguir. ¿Sí? Entonces, este colega eh, de Chile se contactó con la compañía de esta falabella y eh, conseguimos, durante un periodo de 32 días, capturamos datos reales de consumidores. ¿Sí? Y los datos, en, en este caso en particular, son sobre eh, calzado. ¿Sí? Entonces tenemos 19 productos, que son estos que están acá, y eh, a cada consumidor que llegó se les mostraron cuatro. ¿sí? O sea, el, el banner, el, la, la capacidad en la página online es, o sea, si ustedes entran a, a la página de Falabella, y, y, bueno, ya se terminó ese experimento, pero digamos, entraban y, y buscaban calzado, aparecían cuatro de estos, entran cuatro en la pantalla, ¿sí? cuatro de estos que están acá entonces coleccionamos datos durante un espacio de 32 días de distintos consumidores eh, mostrando cuatro de estos porque lo que queríamos hacer era juntar datos para después utilizar nuestro algoritmo la forma que se eligieron cuatro de estos productos aleatoria ¿Sí? elegimos forma aleatoria cada consumidor que vino cuatro para juntar datos y con esos datos estimar y eh, mostrar qué es lo que se puede conseguir con nuestro algoritmo. Entonces, estos son los 19 productos que tenemos, la capacidad de display es de 4, y en cuanto a los consumidores, esto es realmente lo que hace Falabella Falabella de cada consumidor que va online, sabe el, eh, el, el género, si es hombre o mujer. No, no sabe exactamente la edad, pero sabe... Eh, un poco ¿Mm? lo que es un poco triste para, para mí cuando vi esto es decir que yo ya entro en este de 40 a 99 o sea que quiere decir que sí, es lo que hacen ellos no o sea o sos, o sos muy joven o sos de edad de 30 a 40 que entonces tenés un gusto en particular o sos viejo ya de, de, de, sí, per, no me perdón no, no, eso está claro, pero tampoco es lo mismo una persona de 45 con una de 80, ¿no? Pero bueno, el problema es que tienen muy pocos consumidores de 80 y 70. En realidad esto, por más que uno lo ve así, en realidad esto es de 40 a 50, 60. O sea, la gente mayor en este momento no, no utiliza mucho ventas online. Pero bueno, mo mostrado de esta forma parece un poco choqueante, ¿no? Entonces usan tres grupos. Entonces, Perdón. No, sé si sí, ahí. Van a, no, van a tener más rango porque la, no, la gente sí. va a comprar más por internet, es algo que ya... Está. Seguramente. Lo lo nosotros, que decir, cuando nosotros ¿no? tengamos no, 60, 70... Vendimos, luego van a ahí juntando, si no sí, ¿te parece? Sí, sí. Vamos a ver, vamos a ver. Sí. ¿Tienes eh, un niño de tu hijo, por ejemplo, cuando tenga ver, 70 años? Ah, seguro, o sea, mi hijo no seguro, sí. Comprará, sí. Nacido, sí han este, han pero bueno... Eh, cuando mi hijo tenga esa edad, ya van a hacer... ¿Vieron la película, eh, cómo se llama? Eh, Minority Report. Que, que con los ojos saben quién es la persona y entonces le muestran los productos. Va al negocio de, de GAP. Ya van por claro, van claro. Entonces ya no va a hacer falta nada de esto. Ya nos van a mirar los ojos y, y listo. Bueno, y usan siete... Eh, dividen a... O sea, cuando un, Algo que es muy fácil de obtener es el IP address. Que es saber exactamente dónde estoy. O sea, yo entro a Amazon y sabe que estoy en este lugar geográfico claro ¿Mm? o sea que, que que Falabella sabe exactamente el, la, la, el lugar del consumidor pero si uno o sea hay cientos y cientos de lugares lo que, lo que hace Falabella es que divide a los consumidores en siete regiones ¿no? y como en, en todos los países supongo que acá en España pasará digamos los consumidores son distintos en distintas partes del país ¿no? O sea, de repente lo que ellos hacen es dividir, esto lo llaman el, el norte extremo de Chile que es muy desértico, tienen el norte, tienen la zona central, tienen el sur y el extremo sur y la ciudad de Santiago la dividen en dos partes, o sea que tienen siete la parte este de Santiago es la parte más rica de la ciudad y la parte oeste es la parte menos rica Entonces lo dividen así porque, o sea, no van, pueden ir de forma más granular si quisieran, pero esto es suficiente para ellos. Entonces dicen, bueno, acá si una persona, una, un hombre de una cierta edad vive acá, va a tener unos gustos particulares sobre la ropa que va a ser, o sobre calzado que va a ser distinto tal vez de una persona que viva en el norte. O tal vez no, tal vez van a ser iguales. Pero, ¿eh? Entonces, en total tenemos 42 perfiles. Multiplicamos 7 por 3 por 2 es 42 perfiles distintos entonces tenemos todos los datos tenemos los perfiles, tenemos los productos y lo que hacemos es eh, es lo siguiente ahora hacemos una simulación estimamos eh, los, eh, las cosas o sea, tenemos, tenemos to, todos los datos ahí y lo que hacemos es usar los, las transacciones verdaderas para simular consumidores llegando y mostrarle productos y eh, ver cuántos compran entonces acá en este gráfico esto es el tiempo, es la cantidad de consumidores ¿sí? a medida que van llegando más y más consumidores puedo afinar mucho más la estimación, la estimación mejora muchísimo sustancialmente, se hace mucho mejor el problema, o sea el problema es mucho más difícil al principio que con el tiempo entonces comparamos nuestro acá lo que, en, el, en, el, en el eje vertical es el, el regret ¿Sí? el get, lo que tratamos de hacer es minimizarlo cuanto menor el regret, quiere decir que mejor estamos mostrando productos, más vendemos entonces lo que hacemos es comparar nuestra propuesta nuestro algoritmo con este otro este otro lo que hace es es todo lo mismo que hacemos nosotros pero no mide similitudes trata a cada uno de los 42 perfiles como, como gente independiente si son similares o no, no lo sé. Con lo cual, si yo tengo dos perfiles que son bastante parecidos en cuanto a sus gustos, pero no los uno, mi capacidad y velocidad de estimación va a ser mucho menor en este. ¿Por qué? Porque acá solamente estoy usando los datos de este perfil y acá estoy solamente usando los datos de este perfil. En nuestro algoritmo los juntamos, con lo cual la velocidad de estimación crece en forma... Les decir crece mucho más rápido. Entonces, lo que mostramos es que digamos, la idea central de nuestro paper es esta idea de clustering, de agrupar, de agrupar consumidores similares. Entonces, lo que demostramos es que agrupando consumidores similares, a veces hacemos errores, a veces agrupamos gente que no son parecida. Pero de cualquier forma, ¿y por qué sé que hacemos errores? Porque el regret que, que mide cuántas veces nos equivocamos no es cero no es que nunca nos equivocamos, sí nos equivocamos muchas veces o sea nos equivocamos una cierta cantidad de veces pero nos equivocamos mucho menos que si no tenemos en cuenta las similitudes que es el, la idea central del paper y otra cosa que, que eh, podemos mm, mostrar después de haber eh, implementado en nuestro algoritmo, es mostrar similitudes de consumidores. Entonces esto que está acá es eh, basado en consumidores mujeres y estos son los tres rangos de edades distintos. Entonces lo que hicimos fue correr los datos, para hacer este gráfico anterior, pero además de eso podemos obtener esto. Esto que lo que dice acá es, por ejemplo, que de la gente de 0 a 29... Los consumidores que están en estas regiones son bastante parecidos en sus gustos por el calzado. Eso es lo que encontramos con los datos. Pero son bien distintos a la gente que vive en el sur o la gente que vive en el norte. Eso depende de los datos, pero esto es solamente un ejemplo para demostrar que uno puede usar este algoritmo. No solo para incrementar las ventas, sino para entender cómo se uno puede segmentar a los distintos consumidores, es decir, bueno, la gente que vive en tal ciudad de cierta edad es parecida a este otro grupo de consumidores. ¿Mm? Esto también es un eh, resultado, es un output de nuestro algoritmo. De nuestro bueno, para concluir entonces, lo que el objetivo del paper es hacer una selección dinámica de surtidos para personalizados para cada consumidor cuando no conocemos las preferencias de los consumidores, cuando tenemos que estimarlas. Entonces, lo que contribuimos es en el proceso de estimación. La parte teórica que nos les mostré, eh, lo que hacemos es, en forma teórica, cuantificar el valor de agregar. Podemos hacerlo en forma teórica. Esto. Eh, Cuanto más rápido uno puede estimar cuando agregamos información. Y proponemos este algoritmo que después este, aplicamos para el dataset de Chile. Finalmente, este punto que dice acá, eh, es, es importante, por más de que esté sobre el final, dice lo siguiente. Esto, esto eh, que les mostré, la parte teórica, está hecho por el eh, Bernoulli. El Bernoulli no es una buena aproximación de cómo, nos, cómo los consumidores eligen productos, porque el Bernoulli dice, yo tengo cuatro productos acá, y voy a decir, ¿este lo compro sí o no? Sí, lo compro. Independientemente de lo que hice digo, ¿este lo compro sí o no? Bueno, sí, lo compro también. O sea, Bernoulli es como muy, es una forma no, no muy realista de, de, de identificar cómo los consumidores compran. La forma más realista es, es esto. Es lo que se llama el multinomial logit Choice Model, que lo que dice es, yo tengo cuatro productos, lo que voy a hacer es mirar los cuatro y elegir el que más me gusta. Entonces los voy a comparar, no son independientes. Los comparo, digo, bueno, este es el producto este zapato es alto, este es de cuero, este tiene mucho taco, me gusta este. Y elijo uno. Entonces, estos datos que yo esto que yo les mostré acá, todo esto, todos estos resultados están hechos para el MNL, no están hechos para el verduble. Usamos el MNL porque es... es Captura de forma más mm, realista la decisión de los consumidores. Entonces, el caso, ¿No el caso de estudio está hecho para el MNL y en realidad el paper está todo escrito ahora porque nos pidieron los revisados. Ah, originalmente lo teníamos escrito solo para Bernoulli y decíamos en un food, no, digamos en alguna parte decíamos todos los resultados se pueden extender para el MNL. Es más complicado, la estimación es más complicada, pero se puede hacer. Pero nos pidieron que no, que lo escribamos. Entonces, ahora el paper, si, si lo van, ven que está todo escrito para esto para la foto.